No, no. Más bajo la liga, eh, macho. Muerto apartamento. Joder, tío. Muerto, punto. ¿No va para medio? pa' corta. Corta. Otro más. bueno Corta, le tiramos dos. Vale, va vale. Ah la oh, mira, qué buena, pare.